Hola a todos y todas, gracias por estar acompañándonos en este encuentro del Ciclo Miradores, un ciclo que realizamos desde Plascode para poder encontrarnos y conversar con distintas organizaciones de Argentina y de América Latina y conocer cómo llevan adelante sus proyectos, compartir nuestra mirada en relación a nuestro próximo festival en junio, el Festival Plascode, y en particular hoy tendremos de invitado a Facundo Bianco de la organización Faro Digital, que es uno de los aliados principales con quien estamos llevando adelante este festival y una serie de acciones vinculadas al desarrollo creativo, crítico, reflexivo de la tecnología en relación a, a la sociedad, así que en un rato vamos a comentar mucho más al respecto. Doy la bienvenida a Tania Puente, eh, que comparte con nosotros este, esta charla, que es la directora artística del festival. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Cris, hola Facu, un gusto encontrarme con ustedes de nueva cuenta. Eh, como mencionaba Cristian, estamos en camino hacia la cuarta edición del Festival Plus Cose, que se llevará a cabo del 9 al 12 de junio, de modo 100% virtual, y en este año estaremos trabajando eh, la temática curatorial Pensar Paisajes Más Allá de un Marco, todo esto con la intención de reflexionar en torno a no solo las imágenes que se han gestado a lo largo del tiempo, es una tradición pictórica, paisajística, sino más bien llevándolo hacia un terreno digital y pensando cuáles son estos nuevos espacios que habitamos, cómo se han visto reconfigurados a partir de la situación de emergencia que estamos atravesando con la pandemia. Y es por ello que nos resulta muy interesante poder abrir esta conversación con Facundo y Faro Digital desde las nociones de ciudadanía digital y cómo podemos irnos acercando o haciendo un mejor uso de todas las herramientas que nos provee la tecnología sin que por ello quedemos supeditados a ciertas estructuras como inamovibles o en las cuales no tengamos agencia. Eh, así que bueno, gracias Facu. Y nos gustaría comenzar preguntándote cómo es esto de poder entender eh, la digitalidad como un espacio público. Bueno, gracias eh, Tania y Cris por la invitación. Este, aprovecho para saludarlos también. Nosotros desde Faro Digital entendemos la, la, lo, lo virtual, el espacio digital, las, las plataformas como un, como un espacio público porque creemos que es una noción que, que nos ayuda primero a, a, a encuadrar esto de la ciudadanía digital que vos mencionabas eh, y también conceptualmente creo que nos ayuda a que comprendamos la necesidad de, de poner el cuerpo allí, de que no es simplemente, no se trata simplemente en este caso internet y las plataformas eh, de, de una herramienta y ya, sino que eh, sí lo conseguimos como un espacio público donde hay tensiones, donde existe de todo, donde muchas veces el debate público incluso eh, pasa fuertemente por lo, por lo digital, por estos lugares. Entonces, la necesidad de... De, de hacernos cargo de ese espacio público, eh, viene de allí, viene de, de poder conceptualizarlo, de poder encuadrarlo, y de, bueno, a partir de allí viendo de qué manera una ciudadanía activa puede hacer valer sus derechos, puede eh, sacarle el mayor provecho posible a todas las herramientas que este espacio público este, nos brinda, ya sea educativas, sociales, eh, económicas, culturales, de todo. Bien, eh, Facu, me interesa conocer un poco de qué manera llevan adelante este, como sus proyectos y con qué público se están encontrando en este cambio que tuvimos desde el año pasado a este, en donde muchas actividades y planificaciones podían pensar en encuentros físicos grupales, con dinámicas donde haya una co-creación, eh, compartiendo espacio y compartiendo contextos geográficos. Y no sé si, qué opinan ustedes o cómo han visto el, el nuevo desarrollo de actividades que se desarrollan pensando en una geografía diferente, con este, esta lógica de que el espacio virtual permite reunir en el mismo tiempo distintos espacios. ¿Qué, ¿Con qué se han encontrado en, en, este, en este cambio que vivimos todos y cómo ustedes lo, lo analizan desde lo, las relaciones que tienen con los públicos y los tipos de públicos diferentes con los que ustedes realizan estas iniciativas de, de transformación en relación a, al pensarse como en una esfera digital. Bueno, no, no, como decís vos, no, no somos el único caso, nuestra organización que, que ha sufrido un cimbronazo y las personas que la componemos con esto de, de la pandemia, de que muchas de nuestras actividades, de nuestros, de, de, de las distintas aristas de, la, de nuestras vidas se hayan virtualizado, eh, pero sí es cierto que una organización como la nuestra, pese a hablar de lo digital eh, o, o, bueno, o trabajar con lo digital. Siempre fuimos una organización de territorio, de ir a las escuelas, de ir a las organizaciones, de ir a los barrios, a las empresas, bueno, a los distintos actores y escenarios de, de, de, la, de la ciudadanía. Eh, la pandemia, sin duda, nos, nos, nos planteó un desafío, la cuarentena, el encierro obligado, que fue virtualizar parte de nuestro trabajo, los talleres que hacemos, por ejemplo, donde ya no teníamos la posibilidad de acercarnos y meternos en las aulas y en los distintos espacios educativos, por nombrar uno, sino que, bueno, había que hacerlo a través de una pantalla, en un espacio nuevo, en un espacio en el que todos estábamos aprendiendo y con una dinámica bastante distinta, eh, por lo menos en el inicio. Después creo que hemos logrado como organización, siempre insisto con esta idea porque me, me parece interesante, muchos creen que como nos dedicamos a a la ciudadanía digital, a la educación digital, lo nuestro pasa simplemente a través de una pantalla y, sin embargo, siempre el contacto físico para nosotros fue muy importante, de poder mirarnos de poder encontrarnos. Eh, bueno, nos planteó desafíos y creo que, que ya después de, de un, más de un año de, de trabajo virtual nos podemos sentir orgullosos como organización de que hemos humanizado eh, estos encuentros que, que, que bueno, que, que, nos, que nos plantearon desafíos, nos plantearon temores, yo hablo personalmente, más allá de la organización. Esto de decir, voy a poder concentrar la, la, la atención de la misma manera que en un aula, se van a poder dar dinámicas parecidas, cómo, cómo lo vamos a encarar. Bueno, por suerte creo que hemos podido emular las posibilidades el trabajo en el territorio físico. Y respecto de lo que, de lo que preguntabas sobre esta posibilidad, que, que lo veo como positiva de poder reunir distintos actores y, y distintas... Bueno, distintas geografías en un mismo espacio para disertar, debatir sobre un mismo tema, eh, es bueno, es bueno, eh, se han empezado a cruzar un montón de experiencias que, que bueno, por cuestiones lógicas, de, de, de físicas, no, no se dan, eh, reunir en un aula personas de todo el continente eh, es complejo, no, no y siempre fue complejo, bueno, a partir de la virtualización y la virtualidad de, de estos procesos que llevamos adelante, lo pudimos hacer y está buenísimo. Eh, creo que, que estamos aprendiendo todos y que, y que ahí hay una cruza muy interesante de, de opiniones, de sensaciones, de vivencias sobre temas que son relativamente nuevos, que tienen que ver con lo, con lo digital. hace muy En tiempos de, de, de historia humana hace muy poco que, que Internet está entre nosotros, que las plataformas digitales están entre nosotros. Entonces todas las vivencias que allí se dan son distintas, dependiendo la, la, la, no solo las realidades, digo, fronteras adentro de un país, sino este, también cuando uno empieza a, a recibir este, testimonios de, de personas de otros lugares de la región, o otros lugares del mundo, se encuentra con cosas verdaderamente ricas ¿no? que, que ayudan a, a, a agrandar, a ensanchar un poco más el mapa sobre, este, sobre las cuestiones sobre las que trabajamos. Y ¿Existen eh, una serie de, de, de criterios como para entender esto que, que mencionabas sobre humanizar? estas prácticas, estos espacios, ¿cuáles son esos ideales o esos, no sé si existen como objetivos, para que el desarrollo con la tecnología sean salvables o que nuestra convivencia que está haciendo en pantallas casi constantemente ahora, eh, tenga una, un equilibrio con un desarrollo eh, sano? Si es, si es que existe algo en ese sentido, que ustedes observen que, que es un camino en el que deberíamos considerar o tener en cuenta. Bueno, eh... Yo creo que dejar de naturalizar eh, los dispositivos y las plataformas como dadas y como eh, algo eh, estanco es un buen comienzo. A partir de allí empezar a pensar nuestro vínculo con esas, con esas tecnologías, eh, creemos que es el camino, digamos. Creemos que a, que a partir de esa criticidad, de comprender, implican de meternos en... en en comprender justamente cómo es el negocio de Internet, qué implica la economía de la atención, qué implica la, la, la economía o el capitalismo de plataformas, eh, qué implica cada una de estas tecnologías eh, en el desarrollo de cualquiera de las aristas de nuestra vida, de las relaciones personales, eh, de las relaciones de consumo, de consumo de información, de consumo de bienes y servicios. Bueno, de todo, ¿no? eh, hasta de nuestro sueño. Creo que ahí ahí hay un buen puntapié para dar. Una vez que dejamos de naturalizar y que tratamos de, de empezar a mirar con un ojo crítico a las tecnologías, bueno, ahí se abre un panorama que, que entendemos riquísimo y que entendemos necesario. Si vamos, como vos decís, a, a pasar tanto tiempo frente a las pantallas, es necesario que adoptemos una mirada crítica, una, una actitud crítica que no implica este, una desconexión, que no implica ser tecnopesimistas ni mucho menos. Nosotros... La verdad que por lo menos hacemos el intento de no caer en el tecno-pesimismo, A veces nos la ponen difícil, pero hacemos el intento de nosotros, creemos que, que, que son herramientas y que son vehículos que permiten cosas realmente poderosas. Tanto para lo bueno como para lo malo, está claro, pero que bueno, depende también de nosotros, de la sociedad civil, sacarle el mayor provecho por la positiva que por la negativa. Eh, así que en ese sentido creo que va por ahí, por desnaturalizar un poco esto que, que a veces se da como dado. Insisto con esta idea de que en tiempos, de, tiempos históricos hace muy poco que vivimos esta transformación digital. Eh, y bueno, y la crítica, y la mirada crítica, me parece que es, es fundamental. Y esto que decís de, de momento histórico novedoso o, o, o muy reciente, ¿qué, qué sentís como, en, digo, todo, toda crisis genera oportunidades y esas oportunidades, vistas por gente que, que analiza cuáles son las maneras de, de sacar provecho, se generan beneficios muy direccionados, ¿no? muy claros de cómo ser, construir beneficios en relación a un desorden o una mirada tal vez compleja de, de, del mundo. ¿Cuáles sentís que son esos actores que tendrían que estar eh, pensando, recién mencionadas como una, un actor importante que tiene que ver con la sociedad civil, que es una gran mayoría, pero también hay otros eh, actores y otros espacios que, que tienen cierta relevancia o que tienen instrumentos, para coordinar u organizar dinámicas sociales. ¿Cómo sentís eso en una mirada macro de dónde estamos y cómo estamos siendo acompañados como sociedad en, este, en esta dirección, en este encuentro o enfrentamiento con este capitalismo de plataformas que mencionabas? Bueno, ah, y ahí, en ese sentido, y hace no demasiado, ahora un año, leía una, una, autoría, una autora británica perdón, que se llama Helen Hester, que tiene una teoría desarrollada sobre xenofeminismo. Y dice que si el mundo va a estar finalmente vertebrado, el mundo y el futuro, vertebrado por la tecnología digital, bueno, ella, ella y los suyos, y los, las suyas, intentarán que, que sea feminista o creen que debería ser, y tener una mirada feminista. Eh, me llamó poderosamente la atención porque, adentrándome en la lectura, planteaba esto de quién está pensando las tecnologías. Y a mí me parece que es una pregunta sumamente interesante. Se preguntaba esta autora si las tecnologías son novedosas, eh, son emancipadoras, eh, tienen una, una mirada de derechos, o si simplemente reproducen este, y afianzan ideas reaccionarias que la humanidad ya traía consigo antes de la aparición de, de Internet y de sus plataformas. Eh, y me parece que es una muy buena manera o una muy buena pregunta para hacerse, eh, que, un poco, que da testimonio de esto de que recién estamos comenzando a preguntarnos este, qué onda con todo esto que se, ha, que se ha metido tan fuertemente en todos los aspectos de nuestra vida y bueno, intentando este, lucubrar algunas respu respuestas este, a partir de esas preguntas, creo que los que primero ap primeros aparecen son los estados la necesidad de como sociedad civil tener estados fuertes, eh, tener estados plantados y tener estados con este, con, una, con una concepción de de que las tecnologías, si no mejoran la calidad de vida de las mayorías, eh, no hay que cuestionarlos hay que eh, Es muy importante. Y también para protegernos. Eh, Internet se ha concentrado brutalmente en, en pocas manos, digamos desde esa promesa inicial de un espacio infinito y profundo de conocimiento y de información y demás, que, que, que en cierto punto sigue siendo. Bueno, ha terminado concentrado en grandes corporaciones, con, este, ganancias muy por encima de, de los productos brutos internos de un montón de países del mundo, con oficinas en un montón de países del mundo, eh, que, eh, con lazos muy estrechos con los poderes centrales del mundo. Entonces, creo que, que, que para tratar de compensar ese equilibrio, eh, hablando incluso políticamente, o sobre todo políticamente, bueno los estados tienen que ser, tienen que ser garantes de derechos eh, lo vemos en todos los rubros, eh, no sé, si, si, si nos metemos por ejemplo en el incremento en el valor de los medicamentos de terapia intensiva, esta semana salió una noticia de un aumento de más del 1200%, Digo, ya sabemos que hay un montón de, de, de corporaciones que eh, buscan simplemente ganancia más allá de la coyuntura, ¿no? uno podría pensar que en esta situación de de pandemia global, que ya se ha cargado más de dos millones de vidas ese tipo de, me de medicamentos no deberían simplemente aumentar por, por obra y arte de, de un incremento de la demanda. Sin embargo, sucede. Y si los estados no están ahí presentes para regular eso, eh, bueno, no, lo es, no se regula. Y creo que con la, con la tecnología, con Internet, con todo lo que pasa por allí, por, por nuestros datos, por nuestra privacidad, por la dinámica social en general, por el debate público, por el debate político, de alguna manera el estado debería bregar porque se respeten digo los estados más que el estado porque se respeten nuestros nuestros derechos en este espacio que insisto ¿no? ya habitamos más de cuatro mil millones de personas alrededor del mundo es más de la mitad de la población mundial eh, y bueno y se, y se suceden y, y, y, se, y hay, hay peleas de poder hay pujas hay creaciones de sentidos de subjetividades narrativas hay de todo en internet es importante que, que, que haya actores que no vayan solamente detrás de una ganancia económica, sino que, bueno, estar nosotros como sociedad civil, nosotros y nosotras representados de esa manera. Yo no encuentro una mejor manera, bueno, una, una manera superadora que un, que un Estado nacional podría ser un bloque de Estados, un, un Estado regional, si querés, como puede ser, por ejemplo, la Unión Europea, que, que tiene algunas... Este, bueno, algunas disidencias con cómo se va desarrollando el, el modelo de negocio de Internet y que ha planteado lo suyo y que, bueno, puja, qué sé yo, más allá de, de, de digo, no quiero profundizar ahí, uno puede opinar un montón de cosas sobre, sobre el bloque europeo, pero bueno, por lo pronto funciona de alguna manera como un contrapeso. Y es importante que estén, definitivamente creo que son esos actores que a los que me preguntabas son los Estados, definitivamente. Y en ese sentido, como de qué manera también como sociedad organizada, podríamos ir encontrando nuevas rutas para poder retornar a este otro estado de, de Internet antes como de estas imposiciones. O sea, no, no pretendo pensarlo en términos melancólicos o nostálgicos, como de ah, antes las cosas eran mejor, sino más bien encontrar otros caminos o poder idear otras formas de relacionarnos y encontrar conexiones eh, por fuera de este tipo de plataformas impuestas, de alguna forma, o que, o que sí, sí se benefician eh, a partir de nuestras interacciones en la red. Bueno, ahí creo que tocaste un punto fundamental, que es, que es un te diría es un desafío que tenemos como organización y también como digo cada uno de los miembros del, de, de Faro, eh, y como ciudadanos y ciudadanas en general, que es que tratar de, de luchar un poco contra el pesimismo, eh, no recuerdo quién lo dijo, así que pido perdón al autor o la autora, pero siempre me interesó un concepto que, que, que vi repetidamente pasar delante de mis ojos que tiene que ver con luchar un poco contra el, contra el cinismo. Esto de mirar con mucho cinismo determinados, determinadas dinámicas sociales, grupos de poder y demás. Eh, digo, es propio del ser humano y no está mal si eso uno lo puede convertir en criticidad y lo puede convertir en la búsqueda de la luz al final del túnel. Digo, no hay manera de que un grupo, numeroso de personas, sigan dando una pelea, una batalla, si no ven alguna lucecita al final del túnel. Si todo está perdido, entonces no, hay demasiado, no, no tiene demasiado sentido pelear. Digo, hay, hay muchas urgencias ¿no? en, en nuestras vidas como para andar peleando si de verdad ya todo está perdido. Entonces, me parece que está buenísimo eso que mencionás, de tratar de buscar formas, formas alternativas, de no tener una mirada nostálgica, de creer que bueno mañana es mejor como como decía el flaco Pineta, es, es una necesidad casi espiritual que creo que, que, que tengo y que tenemos seguro en Faro y que creo debería deberíamos tener todos y todas. Eh, después hemos encontrado en, en, en estudiosos, en filósofos y demás ¿no? de, que, que vienen trabajando estos temas, yo por lo menos he encontrado dos miradas respecto de, de, de qué hacer ante, eh, digo, por lo menos encontré esas dos eh, en lo práctico de qué hacer ante esta concentración, esta, este capitalismo de plataformas y demás. Y una tiene que ver con descentralizar las redes, que ya no solo sean creadas en Silicon Valley, en China, digo, por nombrar dos grandes, los dos grandes actores en el desarrollo de plataformas, eh, tratar de, de alguna manera de descentralizar esa creación, esa producción, ni hablar a, a lugares del, del, del periféricos ¿no? del tercer como se lo conoce, tercer mundo. Eh, y la otra tiene que ver con subvertir esas tecnologías ya instaladas, ya masivas, ya que utiliza a todo el mundo, o utiliza una porción este, grande del mundo. Creo que ambas son válidas. Creo que plantean desafíos, este, digamos, tienen objetivos similares eh, con desafíos este, distintos. Subvertir las redes eh, es muy difícil, ni hablar. Pero digo uno. Nosotros estamos teniendo a partir de formas enormes esta conversación y se va a desarrollar el festival y vamos a buscar distintas maneras de poder eh, aportarle a la, a, al mundo una mirada crítica sobre determinadas cosas y, y tratar de sumar gente, ¿no? Por supuesto. Eh, entonces, uno podría decir, bueno, de esa manera estamos de alguna manera subvirtiendo este, a estas redes. La descentralización de redes, bueno, ya implica otra cosa, ¿no? Eh, implica otro trabajo, implica... Oh, Implica un éxito que, que es muy difícil de alcanzar, sin caer en el pesimismo, pero digo, una red social fabricada en, no quiero nombrar ningún país para, para que no suene peyorativo, pero en Argentina, si querés, o para ponernos nosotros en el centro, o en cualquier país, país de la región, del Cono Sur y demás, una plataforma desarrollada ahí, muy difícil que alcance el éxito que han alcanzado las plataformas de Facebook, de Google, de Amazon, etcétera, de Microsoft. Es muy difícil. Eh, entonces, bueno, quizás podemos comenzar por intentar subvertirlas, in intentar eh, enviar a partir de estas redes y a través de estas redes mensajes distintos. Eh, bueno, creo que, creo que esas son dos miradas eh, prácticas interesantes para prestar la atención y para ver de qué manera ese camino que no está hecho, no, no, no tenemos una huella trazada, insisto, con esto, eh, lo, lo digital, lo virtual es realmente eh, muy novedoso todavía en nuestras vidas, eh, si hasta se bueno si todavía en ciertos sectores de la academia se habla de inmigrantes y nativos quiero decir que realmente lleva muy poco tiempo entre nosotros y nosotras entonces eh, sin esa huella para caminar sobre ella bueno tenemos que ir desandando el camino haciendo camino al andar como como dice el poeta y intentando buscar las mejores maneras eh, no sé yo, yo traigo esas dos prácticas que se me vienen ahora a la cabeza pero creo sin duda que, que, que ponerle mirada crítica a esto nos va a ayudar a, a a conseguir otras formas, ¿no? a llegar a otras conclusiones. Eh, bueno, en eso andamos y, y hay que seguir. Eh, Facu, nosotros tenemos como marco para trabajar el, este festival y estas actividades, esta noción de, de paisaje, como lo presentaba al inicio Taña, sacándola de, de su tradición propia, campo del arte, en relación a, a la pintura y el retrato, sino pensarlo desde cómo estamos conviviendo con un montón de entidades visibles o, y otras no visibles que conforman nuestro contexto. Esto se potencia con el pasaje a, a actividades en interiores que tienen que ver con, con la pandemia, que nos obligaron a recontextualizarnos y nosotros volver a estar siendo habitantes de un espacio que posiblemente mucha gente de, de 9 a 5 de la tarde tal vez no ocupaba y que tuvo que hacer ahora generar una convivencia entre múltiples actividades en un mismo espacio. Para vos, ¿cuáles serían la, las posibilidades o qué te imaginas de, de este festival que estamos generando como ideas o preguntas principales que te gustaría que sucedan allí? Ya sea de personas que van a estar conversando, ¿qué, qué te gustaría que pase o qué tópicos se, se puedan conversar allí? ¿Qué esperas de, de este encuentro que estamos armando? Bueno, creo que hay una pregunta central y, y que la pandemia sin duda aceleró. Eh, tiene que ver con, con si, si hay una oportunidad en esto, digo, y si, si las tecnologías finalmente van a ser o no van a ser parte del problema en realidad o van a ser parte de la solución eh, para mí es urgente y, y, y creo innegociable que la humanidad, que la ciudadanía en general piense, pensemos eh, tecnologías que mejoren la calidad de vida de las mayorías digo, sin ese norte a mí no me hace ningún sentido más que recreativo este, la existencia de estas tecnologías entonces, ¿vamos a tener capacidad como, como sociedad civil, como, como organismos de la sociedad civil y demás, y organizaciones, de, eh, de ganar esta puja política, si se quiere, este, de ganar esta puja histórica de que la tecnología mejore la calidad de vida de las mayorías, o vamos a ver, como otros tantos rubros que hemos visto este, de la economía mundial, de, de la revolución industrial para acá, si querés, y antes también, obvio, eh, vamos a ver concentración en pocas manos, vamos a ver este, una oportunidad perdida. Bueno, yo espero que sea una oportunidad, no una oportunidad perdida, espero que, que, que podamos, que logremos que las tecnologías digitales sean parte de, de, de la solución más que del problema, y en eso creo que por un lado el arte y por el otro lado el reconocimiento de, eh, de paisajes, de, el reconocimiento de cómo, esto que hablamos en el inicio, de cómo necesitamos desnaturalizar ciertos comportamientos o ciertas eh, actitudes, ciertas maneras de vincularnos y relacionarnos con las tecnologías que, que no están dadas, ni mucho menos, uno tiene capacidad de, de transformar ese vínculo. De a poco, en pequeños pasos, en pequeñas dosis, obligan muchas cosas, el sistema es poderoso, ni hablar y, y, y hoy, como vos decías, ¿no? gente que por ahí no estaba vinculado a la tecnología digital de 9 a 5 de la tarde, hoy tiene que hacerlo y, y no hacerlo implicaría perder su trabajo y demás, pero sí creo que podemos este, ir descubriendo y podemos, o tenemos la oportunidad por lo menos de hacerlo, eh, nuevas formas de vincularnos. Eh, y ahí otra vez, la desnaturalización de esto y la mirada crítica es, son fundamentales. Nada, nada se puede hacer sin que de verdad tengamos una mirada crítica, lo cual implica un trabajo grande, digo, no solo de estudio, sino de, de, de voluntad. De, realmente es de voluntad también de, de poder mirar las cosas de forma crítica eh, de desconfiar, de nada de ponerle una atención de, de, de tratar de comprender de que ese vínculo este, que yo puedo tener con mi teléfono con alguna de las aplicaciones de mi teléfono eh, no estuvo siempre ahí no existió siempre, no existió hasta hace poco entonces tenemos un montón para hacer ahí y me parece que bueno, es eso ¿no? parte de la solución o parte del problema qué, qué, qué vamos a hacer y cuánto está al alcance de nuestras manos. Eh, me parece interesante el, ese, ese planteo, como que nos cuestiona un poco la, la agenda, todo lo que tenemos que hacer si... Perdón. No, no, no. <risa> es parte de, de, de, del ciclo, eh, escuchar y, y prestar atención a enfoques distintos, que también ponen en, en, en crisis las misiones de distintas eh, eh, iniciativas, de, de todo tipo. Mi pregunta ahora tiene que ver con, digo, para que lo conversemos junto con Tania también, que es la directora de artística del festival, que tiene una mirada en relación a conformar la agenda que, de, que sea un encuentro amplio, pero con, con una, un punto de reunión conceptual y también de accionar que, que tenga un camino, ¿no? que no sea solo eh, un, un espacio de conversación, sino un espacio de reflexión para la acción. ¿Cuáles serían estos componentes que te imaginas que serían necesarios? Porque desde el campo del arte uno puede pensar en artistas que trabajan con tecnología. Nosotros en particular estamos corriéndonos de ese lugar eh, por aprendizaje que hemos tenido, de que es necesario abrir la mirada sobre los medios sobre el, el, las metáforas desde otros lugares, de otras disciplinas, de otros recorridos. En tu lugar, ¿cuáles son esos lugares que te parecen interesantes, que por ahí no son propios del mundo de los tecnólogos o o de la educación, ¿cuáles son esos otros lugares que te parece necesario necesarios, interesante, vincular? Bueno, el arte en general, eh, el arte en general y la, y la política, digo, tratar, de, tratar de retomar también, eh, bueno digo retomar, no, no, para, eh, suena raro, como si no hubiese hoy día una, una actividad política intensa, sobre todo en nuestro país, eh, lo hay, eh, digo, apropiarnos de la política también es interesante o de, o de una mirada política de la vida y el arte en general. Yo, yo pensaba mientras te escuchaba en esto, esta frase de, de pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? O, o eso de que una canción quizás no cambie el mundo, pero sí cambie la mirada que, que quien la escucha y quien se siente conmovido conmovida por esa canción tenga sobre el mundo. Entonces, creo que ahí el, el, el mensaje es, es, más allá de la disciplina, eh, quien carga el poder definitivamente, o, o donde yo pongo este, el poder es en el mensaje que esa disciplina transmite, sea una pintura, sea una canción, sea como vos decís, digital, eh, analógico, digo acuarelas o, o, o ilustraciones computarizadas, depende más allá de, digo, del medio, depende mucho del mensaje que transmita, eh, y creo que ahí hay, ahí hay ganancia, y ahí, hay, ahí yo veo elementos para, para poder transformar. Queremos un arte que transforme, queremos un arte simplemente que, que, que nos sirva de, de consumo recreativo, digo, no está mal, conviven distintas ramas, por supuesto, y objetivos dentro del arte, pero a mí, este, pensando en el festival, me, me resulta sumamente interesante eso, poder hacer foco en, en expresiones artísticas que busquen transformaciones, que logren transformar mi, miradas de personas sobre el mundo ya me parece un montonazo, digo, no, no estoy convocando a a desalambrar ni una gran revolución a partir de, de, de un mural o de una expresión artística, sino eso, lograr que, que un montón de personas se sientan interpeladas por esa expresión y que digan, bueno, acá hay algo, esto me, me estoy llevando de esta expresión artística a un mensaje que me inspira para otras cosas, para poder sí tener de, de, de, de, posteriormente una, una actitud política, ahí me parece, que, me parece que hay que apuntar, me parece interesante. Sí, en este sentido siento que como que termina todo bastante bien imbricado, pensando en este lugar de desautomatizar y desnaturalizar cierto tipo de comportamientos, porque eso es un poco a lo que estamos apuntando con el festival. O sea, no tenemos ninguna intención de de nueva cuenta como reenmarcar o decir esta es la forma en la cual se llevan las cosas a cabo, sino más bien es una plataforma para poder proponernos nuevas preguntas pero que las pensemos entre todos. Porque, como mencionaba Cristian anteriormente, está muy bien preguntarnos cosas, pero no basta solamente con tener esa pregunta y reservarnosla para nuestra neurosis. Eh, la intención más bien sería politizarla, activarla y que esto pueda esparcirse desde un nivel colectivo. Entonces, para nosotros el Festival Plus Code debe servir como un dispositivo que encuentre estas otras formas de conectividad, con gran parte eh, de, de diferentes miembros de comunidades también. No solamente cerrarnos al arte, sino también eh, invitar y exhortar a que la gente se sume. Eh, eso, incluso desde tecnopesimismos o todo esto que mencionabas anteriormente, no, o sea, la idea es tener un espacio de discusión y poderlo ir abriendo a partir de marcos como de referencia tan amplios como puede ser esta cuestión del paisaje, que de nuevo nunca es inocente y nunca es neutro, siempre está dentro de una noción eh, de pujas por poder, eh, tensiones, así que la idea, sobre todo, tiene que ir en ese, eh, en ese tenor, poder desarticular aquello que se nos presenta como dado y encontrar otro tipo de soluciones o preguntas, pues, y que entre todos vayamos construyendo alguna especie de respuesta. Y yo en ese sentido, Facu, quería preguntarte, ¿cómo es que se dan estos acercamientos eh, como intergeneracionales desde el trabajo que ustedes realizan? Me parece muy interesante y que es demasiado desafiante pensar, eh, bueno, ¿cómo pueden también acercar diferentes rangos etarios y que se forme una comunidad transversal? Sí, sin duda es un desafío. Yo ahí reconozco en internet, eh, primero una potencia para muy poco tiempo penetrar en, en, en distintas capas sociales, en distintas franjas etarias, eh, y después, bueno, en un montón de aspectos de nuestras vidas. Este, ni hablar desde la, desde la aparición del COVID, pero ahí hay un desafío muy interesante eh, que tiene que ver también con, digo, a, a mí me interesa mucho tratar de, de transmitir y de tener un, una mirada que apunte a complejizar las cosas. Sin alejarnos de la acción, porque muchas veces complejizar y meterse a complejizar y a complejizar y a complejizar eh, aleja, en, en mi opinión, un poco de... de bueno, de, fenómeno, pero hay que solucionar esto ya. Eh, hay determinadas urgencias que hay que pasar a la acción. Pero digo, sin, tratando de hacer las dos cosas a la vez, eh, nosotros desde Faro tratamos de de complejizar, justamente, esto que, que una, un sector de la academia, ya desde hace algunos años largos, eh, se, se conceptualizó como inmigrantes y nativos digitales de estas tecnologías, ¿no? Nativos que nos hayan nacido y desarrollado este, su infancia, su vida, con, ya con esto a mano, con esto que es Internet y los dispositivos. Y inmigrantes, todos los que venimos, bueno, los que ya cargamos algunos años a cuestas, no hemos nacido ni desarrollado este, los, la, las primeras partes de nuestras vidas este, con estas tecnologías. Eh, y bueno, la verdad es que para nuestro trabajo nos sirvió complejizar eso y acercarnos al otro sector de la academia que en realidad da un poco por tierra con este concepto. Eh, porque vemos ahí que, que han aparecido en nuestro trabajo con, con, bueno, con quienes hoy no son ni niños, ni niñas, ni adolescentes, eh, cierta carga peyorativa de eso de que el inmigrante no, eh, como que no les es propio este espacio, cuando en realidad eh, yo con 37 años por ahí paso mucho más tiempo acá y, y tengo una manera de, de vincularme con la tecnología mucho más compleja que, no sé, mi hija de 5, por, por tener ejemplos a mano. Pero, eh, bueno, y tratamos de, que eso, de dar un poco por tierra, de, de tratar de, de acercar esas franjas etarias, esa brecha generacional que es lógica, digo, existe, ¿no? No, no, no quiero decir con esto que no exista, definitivamente existe, pero hay que tratar de, creemos, o creo, hay que tratar de, de acercarlas, de atraerlas, de mostrarles las ventajas a generaciones este, más grandes que, que tiene la tecnología digital, los cuidados que hay que tener cuando uno se mete, Etcétera, etcétera. Digo, hoy poder facilitarle leyendo esto que te hablaba Tania, de, de no complejizar tanto que uno se aleje de la acción, si hoy uno puede facilitarle a su abuela ir a hacer una cola a un banco para poder tramitarle desde el home banking alguna cuestión, eh, bueno, hoy, hoy hablamos de una cuestión de salud, ni hablar, ¿no? Pero digo, ya, es un, ya es ganancia pura. Entonces hay un montón de ventajas, eh, pero bueno, también eh, hay toda una enseñanza respecto de este nuevo espacio público a ocupar o que ocupamos ya en, en, en gran parte. Eh, y yendo a la otra franja la de niños y niñas y adolescentes, también eh, correrlos un poco de ese espacio de nativos, porque pareciera que eh, allí tienen ya mucho mayores capacidades o conocimientos que nosotros y nosotras, cuando en realidad quizás tengan una, una habilidad práctica, eh, puede jugar mucho mejor un chico de 8 años que yo al, al Minecraft sin duda, pero bueno, hay otras habilidades que requieren los espacios públicos, como las cognitivas, las emocionales y demás. Bueno, chicos y chicas tan pequeños, me parece sumamente injusto cargárselos sobre sus espaldas. Entonces, eh, ahí tenemos que estar los adultos, eh, las adultas acompañando, metiéndonos. Eh, digo, sin bajar línea, A mí me, me interesa esa idea de que hay en las, en las venas de los chicos y las chicas más información del futuro que en las nuestras. Entonces, hay que parar la oreja, hay que abrir los ojos, hay que mirar, hay que acompañar, hay que escuchar, hay que aprender, pero sin duda hay que acompañar, digo, y hay que estar y hay que ser referentes como adultos y adultas de, de los chicos y las chicas porque se encuentran con cosas buenísimas, pero también se encuentran con delitos, se encuentran con aberraciones, eh, se encuentran con abusos sexuales, qué sé yo, con un montón de, de problemáticas, de delitos, de, de tensiones que se suceden en cualquier espacio y obviamente Internet tiene... Este, tiene sus versiones. Así que eh, nuestro trabajo un poco va por ahí, por acercar brechas. Eh, nos, parece, nos parece fundamental. Y acercar brechas también implica hacerse cargo. Eh, digo, nos encontramos con un montón de personas que dicen, no, a mí no me interesa, digo, adultos y adultas, no me interesa, eh, mi hijo entiende, qué sé yo, no tengo tiempo, digamos, muchos obstáculos y escollos que pone el sistema todos los días. Eh, con días que tienen 24 horas y no más, pero hay que hacerse cargo, hay que estar, hay que acompañar, no, no queda otra, digo, así como, como por mencionar otro espacio público, en las plazas, uno cuida a sus chicos, a sus chicas, a sus hijos, a sus hijas, bueno, en Internet también, eh, hay, que, hay, que, hay que estar mirando, ¿no? Eh, a medida que van creciendo uno se va alejando y ya los deja ir un poquito más allá y cruzar la calle solo. Eh, bueno, en Internet lo mismo, digo, poner ojo, ponerle el cuerpo. Eh, estar ahí, y bueno, a medida que vamos que, que vemos que van ganando en habilidades, que van creciendo y más, ir soltando un poco más la soga, ¿no? Pero, pero no deja de ser una tarea. Ese acompañamiento adulto ineludible, por otro lado. Buenísimo, Fabu. Te agradecemos un montón estas, bueno, esta conversación. Eh, ya venimos conversando en otros ámbitos juntos, pensando en cómo va a ser este, este evento que estamos armando. Eh, y me parece que escucharte antes del festival nos da, a nosotros y a todos los que nos están escuchando del otro lado, muchas ideas claras sobre cuáles son los otros desafíos que tienen que ver con la forma en la que nos vinculamos y la forma en la que se desarrollan hábitos en torno a las te tecnologías, dispositivos, cuando muchas veces estamos enfocados en la creación, como si estuviésemos eh, atravesando, saltándonos, las barreras que tienen, las barreras políticas y conceptuales que tienen los medios. Y está bueno también mirarlos de otro lugar, que la red siempre estuvo pensando en, con los medios en relación a cuáles son estos, estos negocios que hay que hacer con el medio, el dispositivo, el concepto, de la producción, pero cuáles son otras aristas con las que tenemos que mirar estas relaciones que tenemos con las pantallas, con los medios, con los dispositivos y en qué marco están circulando. Internet, como decíamos antes, eh, tuvo un, un origen con una mirada, los dispositivos tuvieron también un origen, una mirada, eh, a lo largo de, lo, de la década, entre los 50 y 60, 70 y 80, cada época tuvo su marco conceptual y teórico, y hoy estamos uniendo todo eso, como ese, ese, esa prehistoria la estamos reviviendo en nuestras manos, con nuestros teléfonos y nuestros dispositivos, y es importante entender esas metáforas eh, más, más generales de por qué y para qué y, y con qué sentido estamos haciendo lo que hacemos. Gracias por este encuentro. No sé si tenés ganas de, de, de, de compartirnos alguna idea más en esto. Estoy haciendo el cierre, pero no era tan, a, no quise que sea tan abrupto. No, no, no, todo lo contrario. No, gracias a ustedes, chicos, a Tania, a Chris, este, bueno, a Plascode, por, por dejarnos ser parte también y, y por invitarme a charlar. Me encanta. Eh, como mensaje final me parece que, que un poco es eso, tratar de alejarnos del pesimismo y de creer que, que tenemos una batalla un tanto perdida, digo, sin, ten, sin tener o sin promover una mirada inocente de esto, es sumamente difícil lo que nos viene por delante, eh, pero vale la pena, digo, vale la pena lucharla para, para repensar las tecnologías y siempre con una mirada este, emancipatoria de derechos. Me parece que eso... No nos podemos correr de ahí, de que si esto no de alguna manera no va a ser parte de la solución y no va a mejorar la calidad de vida de la mayoría bueno, entonces habría que definitivamente reconvertirlas, subvertirlas o transformarlas. Totalmente, Facu. Muchas gracias por esta conversación. Y aprovecho esta última intervención para invitarles a participar en nuestra Open Call, que se extendió hasta el día 2 de mayo. Así que para todos los artistas, tecnólogos, teóricos, investigadores, eh, que estén interesados, interesades, participar en el festival. Bueno, pueden encontrar más detalles en la página y esperamos sus participaciones. Gracias Facundo, gracias Tania, gracias equipo de Plascode por ayudarnos a hacer esta, esta conversación y compartirla en vivo. Y como dijo Tania, cualquier duda, o comentario que tengan para hacer, nos escriben en, por Instagram en Fest, en nuestra web plascode.cc, y disponibles para lo que necesiten conversar a todos y todas. Así que muchas gracias y hasta la próxima conversación.